Después de aquel día, temblaba yo de encontrarme a solas con don Manuel, a quien seguía asistiendo en sus piadosos menesteres. Y él pareció percatarse de mi estado íntimo y adivinar su causa. Y cuando al fin me acerqué a él en el Tribunal de la Penitencia, ¿quién era el juez y quién el reo? Los dos, él y yo, doblamos en silencio la cabeza y nos pusimos a llorar. Y fue él, don Manuel, quien rompió el tremendo silencio para decirme con voz que parecía salir de una huesa. —Pero tú, Angelina, tú crees, como a los diez años, ¿no es así? ¿Tú crees? —Sí creo, padre. —Pues sigue creyendo, y si se te ocurren dudas, cállatelas a ti misma. Hay que vivir. Me atreví, y toda temblorosa le dije, —Pero usted, padre, ¿cree usted? Vaciló un momento y, reponiéndose, me dijo, «Creo. Pero ¿en qué, padre, en qué? ¿Cree usted en la otra vida? ¿Cree usted que al morir no nos morimos del todo? ¿Cree que volveremos a vernos, a creernos en otro mundo venidero? ¿Cree en la otra vida?» El pobre santo sollozaba. «Mira, hija, dejemos eso». Y ahora, al escribir esta memoria, me digo, «¿Por qué no me engañó?». ¿Por qué no me engañó entonces como engañaba a los demás? ¿Por qué se acongojó? ¿Por qué no podía engañarse a sí mismo o por qué no podía engañarme? Y quiero creer que se acongojaba porque no podía engañarse para engañarme. Y ahora, añadió, reza por mí, por tu hermano, por ti misma, por todos. Hay que vivir y hay que dar vida. Y después de una pausa, —¿Y por qué no te casas, Angelina? —Ya sabe usted, padre mío, por qué. —Pero no, no. Tienes que casarte. Entre Lázaro y yo te buscaremos un novio, porque a ti te conviene casarte para que se te curen esas preocupaciones. —¡Preocupaciones, don Manuel! —Yo sé bien lo que me digo, y no te acongojes demasiado por los demás, que harto tiene cada cual con tener que responder de sí mismo. Y que sea usted, don Manuel, el que me diga eso, que sea usted el que aconseje que me case para responder de mí y no acuitarme por los demás, ¡que sea usted! Tienes razón, Angelina. No sé ya lo que me digo. No sé ya lo que me digo desde que estoy confesándome contigo. Y sí, sí, hay que vivir, hay que vivir. Y cuando yo iba a levantarme para salir del templo, me dijo... Y ahora, Angelina, en nombre del pueblo, ¿me absuelves? Me sentí como penetrada de un misterioso sacerdocio y dije, En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le absuelvo, Padre. Y salimos de la iglesia, y al salir se me estremecían las entrañas maternales.